Janet Moreno, vamos a compartir este espacio donde vamos a contarles a ustedes nuestra experiencia en la implementación del eh, plan estratégico matemático para la municipalidad de Ambato en el Ecuador. Eh, van a ver ustedes varias metodologías que la ingeniera y yo hemos ido implementando y que aún hoy seguimos trabajando en esta importante eh, ciudad del Ecuador. Estoy hablando del gobierno autónomo descentralizado, Municipalidad de Ambato, en el Ecuador. Adelante. En primer lugar, ahí en foto está el señor alcalde, el doctor Altamirano, él nos contrató para que lleváramos adelante el proyecto de la elaboración del plan estratégico. Eh, si ustedes entran a la página de Ambato, van a ver que eh, la visión y la misión de esta municipalidad que elaboramos en este eh, encuentro que tuvimos con ellos, fue ya publicada en la página web de la municipalidad. Adelante. Eh, la metodología que implementamos es la metodología PEM, Plan Estratégico Matemático. el este, modelo que tiene varios pasos que los vamos a ir desarrollando uno a uno en el transcurso de esta conferencia y quiero mostrarles abajo ven ustedes dos recuadros rojos quiero que pongan atención a esos recuadros eh, yo encontré una forma que el plan estratégico sea conocido por todos hace varios años este modelo ha dado un resultado espectacular, ¿no? Porque lo desarrolló yo, sino porque ayuda a las empresas. ¿En qué consiste? Tú tienes un plan estratégico en una hermosa carpeta, pero lo tienes escondido adentro de un cajón. O tienes un muy buen plan estratégico, pero lo tienes adentro de un archivo de una computadora. La gente no conoce el plan estratégico, no sabe cuáles son tus prioridades para este mes o el siguiente. Lo que no se conoce no es fácil de ejecutar. Entonces, este son dos carteles, tipo pancartas grandes, que en la primera columna a la derecha dice cuáles son las prioridades para este mes, cuáles son las prioridades para el mes siguiente y cuáles son las prioridades de acá 90 días. Y el resto, a la izquierda el otro recuadro, muestra las prioridades para el resto del año. Esto se pegan las paredes internas de la empresa, al lado del bar, al lado del restaurante, al lado de la cocina, en algunos pasillos, y realmente da gusto ver cómo la gente se para a ver cuáles son las prioridades. Cuando la gente las conoce, la, la probabilidad que se sume es mucho mayor. Esto da claridad a la gestión. Adelante. Bueno... Eh, en este ah, ambato, en esta importante municipalidad, eh, luego van a ver ustedes que trabajamos un modelo eh, matemático y trabajamos el modelo de la WIC Signal, que un poco minutos más voy a explicar. En esta eh, municipalidad, una de las oportunidades futuras que hoy no existen y que el FODA no puede informar porque no existe, era crear Ambato en una ciudad inteligente. Ambato, una puerta al mundo a través de una ciudad inteligente como es una Smart City. Esto es como una ventaja competitiva, como una oportunidad futura puede mover a una empresa pública, a una empresa privada, a una ONG. Ya tengo muchos años de trabajar los WIC Signal y no me canso de admirarme cómo las organizaciones descubren nuevos caminos gracias al concepto de lo que son las WIC Signal que Michael Porter e Igor Ansoff han enseñado y que muy pocos profesionales han incursionado. Adelante. Bueno, elaboramos un plan de acción para que se pueda llevar a cabo esta eh, Smart City, adelante. Trabajamos también las cuatro eh, importantes eh, tips que hemos presentado, como la movilidad, el medio ambiente, la seguridad, los recursos habilitantes, para poder lograr una ciudad inteligente con cada uno de ellos, con sus elementos. Y también, en el proyecto que se elabora, se presentan entonces estos cuatro que son ejes estratégicos, las líneas de acción para que la Smart City se lleve a cabo, las iniciativas de trabajo y las brechas que hay que resolver. Esto forma parte del proyecto que permite a la Municipalidad de Ambato llevar adelante el proyecto Smart City, en el cual hoy el alcalde está muy interesado, al igual que sus Importantes directores de esta municipalidad. Ahora, vengo hablando de Smart City, Smart City, Smart City. ¿Qué es una Smart City? Es aquella que coloca a las personas ciudadanos en el centro del desarrollo. Atención, colegas, no dejen pasar este concepto. Una Smart City es aquella que coloca a las personas ciudadanos en el centro del desarrollo. Claro, que también busca promover un desarrollo integrado y sostenible donde la ciudad se va a tornar más innovadora, más competitiva, más atractiva para enfrentar la adversidad y mejorar la calidad de vida de la población. Pero el eje es colocar a las personas en el centro del pensamiento de la dirección. Les voy a mostrar ejemplos de Smart City. Seguramente ustedes los colegas colombianos y el resto del mundo, recuerda que Medellín en Colombia, ahí está Pablo la capital mundial de la cocaína pero bastaron que pasaran pocos años y la energía adelante de sus alcaldes para que Medellín se transforme en una de las ciudades inteligentes una de las ciudades Smart City de Latinoamérica ¿Cómo lo lograron? Medellín, bueno, con una estrategia de acupuntura urbana. Ahora voy a explicar lo que eso significa. Medellín fue seleccionada en un concurso internacional que organizó The Wall Street Journal y el Citigroup. Y fue ganadora y reconocida como la ciudad más innovadora del mundo. Y le ganó en ese concurso a competidores finalistas como fue Nueva York y Tel Aviv. Ahora, ¿qué es esto de acupuntura urbana? Consiste en realizar obras del primer mundo en las zonas más rezagadas para integrarlas al resto de la ciudad. Atención, no las zonas más ricas, las más rezagadas, las más pobres. Miren esta escalera mecánica para que la gente pobre pueda subir a las laderas de un cerro. Esta escalera mecánica tiene 400 metros de longitud. Permitió a los habitantes de la Comuna 13, que es una de las comunas más peligrosas que tiene Medellín, y también una de las más pobres, que pudieran bajar del cerro hasta el metro que los comunica con el centro, antes de esta escalera mecánica, miren, fíjense en la izquierda, hay alguien bajando por la escalera con algo en el hombro, ¿lo ven, no? Ahí está. Antes solamente se podía bajar de ese cerro recorriendo 350 escalones, que es más que la, el edificio más alto de Nueva York. ¿Se imaginan lo que es bajar 350 escalones? Bueno, ahora imagínense lo que era subir 350 escalones. Vean el caso de otra ciudad inteligente, México, DF, Distrito Federal. Ellos aprovecharon el metro para instalar ahí clínicas de atención médica. Estas clínicas... Tú te puedes hacer un análisis de sangre, de orina, la prueba del SIDA, ahora del COVID, y de esta forma México ayudó a descongestionar los hospitales y a prevenir las enfermedades. Adelante. Este es el caso de Barcelona. Barcelona hizo una innovación con el concepto de célula urbana. Barcelona el modelo tradicional de eh, arquitectura y de distribución de las manzanas donde circulan personas, bicicletas, motos, autos, buses, hizo un diagrama donde la, el, el tráfico fue reordenado y ahora las personas no videntes pueden caminar con tranquilidad dentro de esta super manzana, por ejemplo. Adelante, vean ustedes el caso de Etiopía, un país pobre, ¿verdad? Que ganó en la ONU el premio a la sostenibilidad de Victoria, una ciudad que no había un árbol y en pocos años su alcalde logró que le dieran el premio por la ciudad verde global que él consiguió para su ciudad. Adelante. Veamos el caso de Barcelona. Miren. ¿Se acuerdan que yo antes les dije, no dejen pasar esto? Una ciudad inteligente es una ciudad pensada para la gente. Vean cómo la gente disfruta de la ciudad. Ese grupo de músicos es pagado por el municipio. Estas personas caminan y van a tomar seguramente alguna copa o caminan por el lugar disfrutando de su ciudad. Adelante. Vean el caso de Santiago, el caso de Chile. Miren, el, miren miren, ese asfalto. Miren el color que tiene ese asfalto. Miren la vida que le da a la calle. Vean, Chile ha puesto esas hamacas para que la gente se siente y descanse. Vean a la derecha, miren a la derecha, ese derroche de color. Miren, vean ese asfalto que está en el piso. Miren el color que tiene, la vida que se le está dando. A una ciudad. Miren sus paredes. Más abajo ven esos globos. Bueno, esos globos tienen un banco para sentarse. Adelante de todo hay una pareja que está sentada mirando hacia el fondo. De aquí no se ve el banco porque nos tapa este el círculo de cada uno de esos asientos. Pensado para el pueblo, pensado para el ciudadano. Entonces, espero que esté quedando claro que es una Smart City. Y en esto estamos trabajando con la ciudad de Ambato. Ahora, ¿cómo lograr una ciudad inteligente, una Smart City? ¿Qué requisitos tiene que cumplir para poder hacerlo? Hay requisitos de competitividad. Hay que aprovechar las capacidades productivas para mejorar la calidad del entorno. Hay condiciones de habitabilidad. El nivel de bienestar social y calidad de vida que ofrece ¿quién? una ciudad, ¿a quién? a sus ciudadanos. Sustentabilidad, que es la capacidad que tiene una ciudad para satisfacer sus necesidades socioeconómicas actuales sin poner en peligro el futuro de la ciudad. Y la gobernabilidad. O sea, una ciudad tiene que sumar a la acción de gobierno tradicional la coordinación entre la Administración Pública y la cooperación. Adelante. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes. ¿Qué pasaría si en tu ciudad, si tu alcalde, así como el doctor Altamirano, alcalde de Ambato, descubre, si tu alcalde descubriera cómo convertir tu ciudad en una esmarcilla? ¿Qué pasaría en tu ciudad? En Ambato muchos decían que esto no era posible, hasta que el alcalde toma conocimiento del tema y... Sí, sí, a Ambato, una puerta al mundo, dijo. Te invito a compartir conocimientos. ¿En dónde? En la alcaldía. Habla con tu alcalde, habla con tu intendente, habla en la municipalidad con los funcionarios. Tal vez tú... Compártele, yo te voy a mandar la grabación de esta conferencia. Compártela con la gente de tu municipio. Tal vez te lleves la sorpresa que quieran llevar adelante una Smart City y que tú seas el iniciador del proceso. Para empezar a hablar de la parte ahora ya estratégica, ¿qué pasa cuando una municipalidad, una organización pública, una universidad, una empresa privada... Trabaja sin plan o si quieres con un plan, solo con objetivos. Un plan que está escondido en un cajón que desde que se aprueba nadie mira y nadie lee. O una organización que tiene un plan estratégico dinámico, con carteles en las paredes que todo el mundo camina, mira y se compromete. La alta gerencia, cuando no hay un plan o cuando trabaja solamente con objetivos, sin plan. Su interés únicamente está centrado en el corto plazo. Es el interés cortoplacista de la mayoría. Y estoy hablando de universidades, y estoy hablando de organizaciones públicas, y estoy hablando de empresas grandes e importantes. En cambio, si tiene un plan estratégico dinámico, comprometido con su gente, y su gente lo conoce y ya vimos cómo, su interés va a estar centrado en el mediano y en el largo plazo. Por supuesto que en el corto plazo va a tener que ejecutar su POA, su plan operativo. ¿Cómo reacciona el mercado quien solo tiene objetivo o no tiene plan? ¿O no le gusta o no le interesa tenerlo? Reacciona como un bombero, pan, cuando hay un problema, salta. ¿Y qué pasa cuando uno ya tiene un plan estratégico? comprometido y la gente sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Se anticipa las incertidumbres. Respecto de las oportunidades y amenazas, los gerentes que trabajan solamente por objetivos y sin ningún plan, o tienen plan pero nunca lo consultan y no les importa, bueno, para ellos las oportunidades y amenazas siempre pasan desapercibidas, las aprovechan otros no ellos. En cambio, si hay un plan estratégico bien elaborado, las oportunidades futuras que hoy no existen, pero que ya hay hechos portadores de gérmenes del futuro que las anticipan, ahí se descubren antes. Los informes de indicadores, los gerentes que trabajan solo por objetivos que no tienen plan o si lo tienen no les importa, miran indicadores post-morte. El día 30 piden un reporte y miran lo que pasó ese mes. ¿De qué te sirve mirar lo que, el día 30 lo que pasó el día 1, el 2 el 5, el 10? Eso está enterrado. Tú no puedes hacer nada por lo que pasó. Tú puedes tomar medidas a futuro, sí, pero lo que pasó ya pasó. Y si dañó a tu empresa, tú eres el responsable. Porque miras el día 30 lo que pasó el día 5. En cambio, las empresas que tienen un plan estratégico dinámico, Toman decisiones en tiempo real, mientras los hechos están ocurriendo. Hoy pasó algo, hoy tomó decisión, no el día 30. ¿Cuál es el foco de la alta gerencia cuando se trabaja solo con objetivos o sin plan? Solo en el aquí y ahora. Foco nada más que hay que fabricar y vender, y hay que vender más y hay que aumentar las ventas. En cambio, el foco de la alta gerencia, cuando hay un plan estratégico bien elaborado, está en la ventaja competitiva. ¿Qué opinan? El modelo PEM, plan estratégico matemático, es el que yo implemento cuando tantos años hace que vengo haciendo planes estratégicos, y aplicando este modelo cada vez que soy consultado por distintas organizaciones, veámoslo por dentro, en primer lugar lo que hago como hacen todos y hacemos todos es un diagnóstico, este diagnóstico me permite ver cómo está la municipalidad el día que me convocan, cómo quieren llevar a, a su municipalidad o a su ciudad en los próximos tres o cinco años y esto me marca una brecha qué es lo que hay que cerrar a través del plan estratégico. Adelante. Bueno, para cerrar brechas yo utilizo los pasos del método científico. En primer lugar observo a la organización, hago mis preguntas, lo cual me permite formular hipótesis. De acuerdo a esas hipótesis hago experimentos, ejercitación, talleres, y esto me permite finalmente llegar a una conclusión. Para hacer este método científico aplicable, la estrategia, trabajó el alcalde y trabajaron 15 funcionarios que se reunían conmigo por Zoom dos horas. Dos horas que se reunían conmigo en un día, veíamos cómo aplicar el método científico para cerrar las brechas entre lo que es hoy era la municipalidad y lo que ellos querían que fuera. Luego de aplicar método científico, adelante, vemos que toda organización tiene dificultades y la municipalidad no es una excepción. Ahora, hay dos clases de dificultades presentes. Son las que vamos a resolver con objetivos operativos en el plano operativo anual, en el POA. Pero también hay dificultades en el futuro, que son los riesgos o las amenazas y las oportunidades que van a venir en el futuro. Y estas hay que encararlas con objetivos estratégicos. Y para esto está el PEI, el Plan Estratégico e Institucional. Desde el año 2000, yo no utilizo el análisis FODA en el Plan Estratégico e Institucional. ¿Por qué no uso FODA? Porque aprendí del doctor Robert Kaplan cuando estudié con él Balance Corcar y me formé con él, que el análisis FODA no es útil para crear objetos. El doctor Kaplan desarrolló el Balance Corcar. Yo tuve el honor de estudiar con él, de formarme y ahí aprendí. Concepto de que el FODA no es útil, y también aprendí lo del Wix Signal y muchos otros conceptos que ahora les voy a ir compartiendo. FODA no es útil para el plan estratégico. ¿Por qué? Porque el FODA es solo una foto del estado actual en que está la empresa, no del estado futuro. Cuando tú en ese papelógrafo escribes fortalezas, y le preguntas a tu gente, bueno amigos, ¿qué fortalezas tenemos? Todos te van a decir las fortalezas que tienen hoy, las que conocen al momento. Y cuando listan oportunidades, ¿cuáles listan? Las que van a venir el mes que viene, el siguiente, el año próximo. No, listan las que hoy conocen. Y cuando cruzas fo, fa, do, da, cuando haces un cruce para crear un objetivo, cruza una fortaleza de hoy con una oportunidad de hoy y la pones en el plan estratégico a ese objetivo. Yo te pregunto, con la mano en el corazón, respóndeme mentalmente, ¿apostarías tu sueldo? esa fortaleza de hoy se va a mantener tres o cinco años hasta que en el plan estratégico sea aprovechada en el objetivo? Esa oportunidad que has utilizado, ¿apostarías tu sueldo que va a esperarte tres o cinco años hasta que ejecutes el objetivo estratégico? Entonces, si dijiste que no, ¿cómo puedes seguir usando FODA si no confías en lo que acabamos de hacer y decir? Amigos, con el estado actual no se crean objetivos futuros. Sin embargo, nueve de cada diez empresas, y ustedes son testigos, esta es la metodología que se está utilizando. Se unen al azar dos elementos: ejemplo, fortaleza y oportunidad. Y aunque eso es totalmente subjetivo, es poco serio y es nada profesional, porque para escribir en un papelógrafo, fortalezas no hace falta tener título. Cualquier persona, un cadete lo puede hacer igual que el que tenga un doctorado. ¿Qué fortalezas tengo? Subjetivamente voy a decir la que se me ocurra. Esto no, es serio. Sin embargo es lo que se está utilizando, es lo que se enseña en las universidades. Yo mismo lo enseñaba el FODA en la Universidad de Belgrano, en la Argentina, en la Universidad de Palermo, en mis cátedras. Yo también enseñé FODA, así que no digo que lo que ustedes hacen está mal. Yo evolucioné y no la uso más, pero sí uso el FODA y me gusta usar el FODA en el POA en el plan operativo anual porque si tengo hoy una debilidad hoy, mañana, este año la tengo que transformar en fortaleza yo no puedo cruzar una debilidad con una oportunidad do para crear un objetivo a tres o cinco años ¿qué opinan? Amigos, mientras sigan utilizando el análisis FODA, nunca descubrirán oportunidades futuras o amenazas futuras. Nunca tendrán verdaderos objetivos estratégicos. Todos conocemos que hay una diferencia entre dos grandes motores. El motor del PEI, Plan Estratégico Institucional, y el motor POA, Plan Operativo Anual. En el PEI se encuentran los objetivos estratégicos. ¿Qué caracteriza un objetivo estratégico? Ustedes lo saben, ¿no? Objetivos de mediano, de largo plazo, dependen de la estrategia, se vinculan con la visión. Y en el POA hay objetivos operativos, que son de corto plazo, que se ejecutan todos los días, todas las semanas, todos los meses, y que dependen de la cadena de valor y de la misión de la organización. Espero que estén de acuerdo. Adelante. Les voy a pedir que respondan mentalmente. Mentalmente, estos objetivos que están acá, ¿son operativos o son estratégicos? Reducir gastos. ¿Es un objetivo operativo o es estratégico? Aumentar los ingresos. Satisfacer al cliente o satisfacer al alumno o satisfacer al usuario. Mejorar los procesos, capacitar al personal o capacitar a los docentes o a los gerentes, incorporar tecnología. Todos son operativos, todos se cumplen todos los días, todas las semanas, todos los meses. Todos dependen de las operaciones, ninguno de ellos es estratégico. Adelante. La planeación tiene dos grandes motores, como un avión. Está el motor POA y está el motor PEI. Así como tiene el avión. Ahora, ¿qué pasa si el avión tiene uno de los dos motores que no funciona? Atrofiado. Se rompió. ¿El avión tiene capacidad de levantar vuelo igual? Claro que sí. Va a arrancar a decolar con un solo motor y lo puede hacer. Pero, ¿creen ustedes que va a tener la misma potencia si decola con un solo motor que si decolara con los dos? ¿Qué opinan? ¿Tiene la misma potencia? Lo mismo pasa adelante en las empresas. Cuando en una empresa, en el motor Pay, tú colocas objetivos operativos, no tienes ningún objetivo estratégico, Claro que a tu empresa le va a seguir yendo bien. Como el avión con un solo motor, arranca y decola bien. Pero está trabajando al 50% de su potencia. Como el avión que en lugar de dos motores tiene uno, trabaja, decola. El avión sigue funcionando. Una empresa que tiene objetivos operativos disfrazados, de estratégicos sigue funcionando pero no tiene objetivos estratégicos es rentable tiene resultados pero al 50% de su potencia tiene mucho más para ganar pero está perdiendo pero nadie mide lo que se pierde solo miden lo que ganan ese 50% de utilidad Adelante. ¿Y por qué se crean objetivos operativos en el plan estratégico? Porque utilizan el FODA, que solo es una foto del día que se listan en la FODA y esto al cruzar solo cruzan objetivos operativos. Porque cuando yo pregunto qué fortalezas tenemos, salen las fortalezas de la operación. Cuando digo qué oportunidades tenemos, salen las oportunidades de operativas. Si tu empresa tiene objetivos estratégicos, se tienen que estar ejecutando a mediano y a largo plazo. Mira, te invito a que cuando termine la conferencia, si te dan ganas, por supuesto, busques en tu computadora el plan estratégico de tu empresa. Y si eres consultor, si eres docente, si eres mi colega, mira el plan estratégico que has hecho para alguno de tus clientes. Y fíjate, todos sus objetivos son operativos o también hay estratégicos. Míralos bien. Y si son estratégicos, pregúntate por qué lo son. Porque mira, es una cuestión ética. Sin objetivos estratégicos, una empresa avanza al 50% de su potencia de crecimiento. Y tú eres consultor y eres responsable de esto. La empresa le va bien, está logrando resultados, todo el mundo está contento porque no tiene idea de que tiene solamente objetivos operativos. Si tienes dudas de lo que yo estoy diciendo, te voy a dar una prueba ahora Palmaria, no hay duda más después de esto. Entra a Google de tu país, tú eres de Colombia, con Google Colombia. ¿Eres de Chile? Google Chile. ¿Eres de México? Google México. ¿De Argentina? Google de Argentina. Y escribe la palabra mapa estratégico. ¿Qué deberían haber adentro de estos redondeles objetivos estratégicos? Bueno, mira, si los encuentras... Me mandas un email y me dice, doctor Boschelo, usted es un mentiroso. Y lo puedes publicar en mi sitio. Todos los objetivos. Acá hay universidades, aquí hay organizaciones públicas, aquí hay empresas. importantes, las más importantes de algunos países. Mira los objetivos. Reducir gastos, aumentar ingresos, satisfacer a los alumnos, satisfacer a los clientes, satisfacer a los usuarios. Mejorar los procesos, capacitar al personal, da vergüenza, da vergüenza ajena. Mapa estratégico, que de estratégico no tiene nada. Monos vestido de seda, mono queda. Adelante. Yo utilizo FODA Matemático, solo en el plano operativo anual. Para el PEI, Plan Estratégico Institucional, yo utilizo la matriz de WixSignal, que me permite descubrir oportunidades futuras que hoy no existen, amenazas futuras que hoy no existen, descubrir ventajas competitivas para que mi cliente no venda commodity y redactar verdaderos objetivos estratégicos. Para mí un PEI que no tiene ventaja competitiva, no es un plan estratégico. Adelante. Bueno, yo no las inventé las WIC Signals. Esto viene de nuestros maestros como Michael Porter, Igor Ansoft y otros. Ellos enseñan que las WIC Signals son débiles señales que presentan hechos portadores de gérmenes del futuro yo lo que hice fue crear una matriz de análisis de weak signals ahora qué son las weak signals o hechos portadores de gérmenes del futuro son eventos que preanuncian nuevas alternativas que hoy no existen y que van tomando fuerza indican fenómenos en estado naciente que todavía no cuentan con un sustento firme pero que a un estratega o a un observador perspicaz le permiten descubrir. Miren, hay un libro, eh, a lo mejor lo leyeron, Black Swan de Taleb, que dice que los weak signals son eventos con baja probabilidad de ocurrencia, pero enorme impacto. Y si ustedes ahora están pensando en COVID, tienen razón. Y si están pensando en las torres gemelas de los Estados Unidos, también tienen razón. ¿Por qué? Está publicado en internet que hace dos años atrás los científicos ya tenían conocimiento del problema COVID. Ningún gobierno puso dinero para avanzar en esas investigaciones. El germen del futuro estuvo, los científicos lo tuvieron a tiempo, los gobiernos se enteraron, no hubo presupuesto. Está publicado en internet, colega lo pueden encontrar y leer. Las torres gemelas, la CIA... Tenía conocimiento que hacía seis meses, un grupo de personas árabes estaban aprendiendo a, a navegar aviones, pero que solo, solo, solo querían aprender a volar hacia adelante. No les interesaba aterrizar, no querían aprender a aterrizar. Y la CIA lo supo, no hizo nada. Hechos portadores de gérmenes del futuro. Pasan por la nariz y no los vemos. Indumil es la empresa pública de Colombia que fabrica municiones, armas. Indumil le vende armas a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Chile, a México. Es una empresa pública. Ahí estoy yo con dos almirantes. Un almirante es el gerente general de Indumil, el otro es un almirante también y es el gerente general del Hotel en Dama, que es donde se hizo esta eh, formación, en Bogotá. Ahí hicimos el plan estratégico de Indumil. ¿Y qué eh, eh, aplicamos? Todas estas metodologías que estoy presentando, ellos descubrieron 21 oportunidades futuras y 32 amenazas futuras que todas fueron validadas matemáticamente con la metodología Wix Signal que yo presenté. Vean abajo el mail que me manda el almirante Wills en su conformidad con el resultado de esa formación. Acá, para mis colegas de Perú, este magíster, Jimmy Frank Rolando, en Trujillo, cuando hicimos esta, esta, este plan estratégico de esta institución, dice «La creación de escenarios futuros es como una pepita de oro que me está ayudando a visualizar el futuro y sobre todo, hacia dónde debo apuntar para ser competitivo. Logré detectar, dice el gerente general de esta empresa, 19 amenazas y 8 oportunidades futuras. Amenazas y oportunidades futuras que no aparecen en el fondo. Esto es eh, la Universidad de Atacama, en Chile, la UDA. Ahí está en foto un doctor en ingeniería de minas, el ingeniero Jorge navia Castro, y él dice, director de planificación estratégica, máxima autoridad de esa universidad en planificación estratégica dice, analizando Wixignas logré identificar 13 amenazas y 14 oportunidades futuras que no conocía y que el FODA de la universidad no había detectado adelante en la Argentina la jefe de, de, del área de calidad del poder judicial dice las ocho fuentes de hechos portadores de gérmenes del futuro para descubrir oportunidades y amenazas futuras superó mis expectativas. Acá, la Escuela Naval del Perú, logré descubrir 15 oportunidades futuras y 23 amenazas futuras que el FODA no me permite descubrir. ¿Y qué pasó en la Alcaldía de Ambato? Ellos descubrieron 57, 57 entre oportunidades y amenazas futuras. Y el alcalde, junto con otros funcionarios, a partir de estas 57 oportunidades y amenazas futuras, pudieron priorizar matemáticamente solo 9. ¿Por qué 9 y no más? Porque no hay presupuesto, porque no hay gente para ejecutar 57 objetivos porque no hay tiempo para supervisar esa ejecución. Entonces, matemáticamente, filtramos los 57 oportunidades y amenazas futuras y las nueve más importantes pasaron al plan estratégico de la Municipalidad de Ambato. Esto es lo que hago en todas las empresas. ¿Y qué hicimos con esos nueve objetivos estratégicos? Los vinculamos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU, y el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. Estos, de estos colegas es importante lo que les digo ahora, fueron sincronizados al POA, al Plan Operativo Anual, lo voy a mostrar ahora un poquito más adelante. El PEM es el Plan Estratégico Matemático es un modelo que permite a las empresas establecer hoy las estrategias del mañana. El PEM se diferencia del plan estratégico típico, el tradicional, en que aplica FODA matemático y prospectiva estratégica para descubrir oportunidades futuras a través de WIC-SIGNAL. FODA matemático. Aplicamos en la Municipalidad de Ambato. Ahí este es un ejercicio de la Municipalidad de Ambato. Mira, seguramente ustedes conocen a Ludwig von Bertalanffy. Este austríaco biólogo fue el que, que redactó el libro Teoría general de los sistemas. Yo lo he leído, imagino que algunos de ustedes o todos también. De ahí este trae un principio científico que dice que la cualidad esencial de un sistema es la interdependencia de las partes que componen el sistema. Entonces, necesitamos un apareamiento matemático para que luchen todas las fortalezas contra todas las fortalezas. Para que sobrevivan las más aptas. Adelante. Adelante. Una vez que el apareamiento matemático. Un poquito atrás. Una vez que el apareamiento matemático terminó. Hay que normalizar matemáticamente la matriz. Y fíjense que la última columna. La última a la derecha. Dice prioridad. Esta prioridad matemática. Dice cuál es. La más importante, miren que fue Ciudad Inteligente, la ven, está en primer lugar. ¿Cuál es la variable más importante para este, este municipio? ¿Cuál es la, no la que te gusta a ti como consultor? o le, No, no, matemáticamente cuál es, y la que resultó ser, fue la de Smart City, como ustedes están viendo acá. Y esto ahora permite un cuadro posterior, y este cuadro posterior, que da el poda matemático, permite ordenar de, mayor, de la más importante hacia abajo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. ¿Y esto para qué sirve? Porque ahora sí puedo cruzar una fortaleza con una oportunidad y voy a, cre a cruzar la fortaleza más importante con la oportunidad más importante. O la primera con la segunda o la primera con la tercera, lo mismo en las demás. Adelante. Y el foda matemático también permite analizar si una empresa tiene o no tiene ventaja competitiva frente a sus competidores. Entonces, matemáticamente el FODA, en base a las coordenadas de situación, permite en un plano cartesiano ubicar las situaciones que se encuentran nuestra organización y los dos principales competidores, lo cual nos demuestra si tenemos ventaja competitiva, si no tenemos nosotros y la tiene nuestro competidor. Con esto hacemos estrategia, colegas. Con esto hacemos un plan estratégico. Y ahora trabajamos el POA para la municipalidad. Y le creamos los objetivos operativos. ¿Cómo lo hicimos? Con el resultado del FODA matemático. De ahí salieron los objetivos operativos. Y después definimos la sincronización de cada objetivo operativo ¿Cómo va a impulsar el logro de cada objetivo estratégico? Yo sé que 99 de cada 100 organizaciones no se hace así. Por un lado corren los objetivos operativos y por el otro están tirados en un cajón los objetivos estratégicos. ¡Qué desperdicio de energía! ¡Qué pena que esto ocurra así! Bueno desarrollamos la filosofía organizacional que ya está publicada en la home página de, de la Municipalidad de Ambato, como al principio les mostré, adelante, adelante, y le entregamos a la Municipalidad de Ambato el software alerta gerencial. Este software, como ustedes me ven ahí en foto, permite que el plan estratégico, con todos sus objetivos, con el mapa estratégico, con sus planes de acción, con sus indicadores, va, se pueden ver en un celular. O sea, si tú te vas de tu ciudad a otra ciudad, estás viendo, vayas donde vaya, la información en tu celular o en tu tablet. No pierdes conexión. Incluso puede ver lo que están haciendo tus gerentes, los directores, tiene que tener el password, ¿no? Los directores, los gerentes y cualquier empleado de tu empresa. ¿te sería útil tener un software así? o a tus clientes les sería útil está en la nube, no hay nada que instalar si sabes usar tu celular, sabes usar este software este software lo hice siguiendo lo que me enseñó el doctor Robert Kaplan sigo esa misma línea de trabajo puedo tener control total del POA, del Balance Core Card y del de plan estratégico. Mira, fíjate, te voy a mostrar ahora. Esto es lo que tiene ahora la Municipalidad de Embato. En este software yo incluí un modelo matemático de indicador único. ¿Esto qué significa? La empresa, la Municipalidad de Embato, o una universidad, o un hospital, eh, una empresa pública o privada, tiene un desempeño de toda la empresa, que es, todos los objetivos, de todas las áreas, en qué estado de ejecución se encuentran. Luego, si yo hago clic en ese eh, de velocímetro, me va a mostrar cada una de las gerencias que forman parte de la empresa. Y yo voy a ver en qué estado está la gerencia de compras, de ventas, de sistemas, de recursos humanos. Y si hago clic en una persona, veamos un ejemplo concreto acá. Si yo hago clic en ese velocímetro que vimos en la página anterior, me va a mostrar, en este caso tres, tres áreas que están dando la información a la empresa. Ventas, eh, soporte y administración. Ventas está en, en, en 43.91% de avance de todos sus eje, eh, objetivos. Si hago clic acá, en ventas, me va a llevar a mostrarme el área de ventas con todos sus objetivos, con todos sus planes de acción, con todos sus indicadores, y en color rojo, azul, amarillo, verde, el estado en que está cada uno de estos objetivos. Si hago clic dentro de un objetivo, dentro del área ventas, me muestra todas las personas que trabajan en el área de ventas, qué cantidad de objetivos tienen y cada uno en qué estado se encuentra. Si hago clic sobre la foto de una de las personas, me va a mostrar cuántos objetivos tiene, el objetivo, el indicador y en qué estado está. Yo le pregunté a Felipe, que está acá en foto, Felipe, ¿cómo anda tu área? Todo bien, doctor, quédese tranquilo, todo está bien. Pero cuando analicé, mira qué pasó. Vi que habían dos objetivos en rojo, lo estás viendo ahí en la mitad. No hizo nada con estos dos objetivos. Sin embargo, él me dice que todo está bien. ¿Ve la ventaja de tener un software de control total? Adelante. Bueno, también para el Balance Scorecard me sirve este software. Entonces, mira acá en el centro, dice total. 87.32. Ese es el estado de avance de todos los objetivos del el Balance Scorecard. Y a su vez cada perspectiva con su nivel de avance. Cuando hago clic en una perspectiva, por ejemplo, a ver procesos, me va a mostrar, en la perspectiva de procesos, cuáles son los objetivos, la meta, los indicadores, el logro, los planes de acción. Cuando avanzo, adelante, voy a poder ver el mapa estratégico. Acá tengo la visión, la misión. Mirá, tengo tres temas estratégicos. Liquidez, rentabilidad y crecimiento. Y todos los objetivos del mapa. Pero si hago clic en un tema, por ejemplo, rentabilidad, me va a mostrar nada más que los objetivos de ese tema. Y esto es muy rico porque puedo analizar la estrategia por tema estratégico. Adelante. Claro, es un software. Entonces tiene gráficos y a la derecha tiene la tabla que alimenta este gráfico con el periodo, objetivo, logro, meta, etc. Bueno, vamos a ver entonces, una vez más, cómo este software, adelante, está ayudándonos. Voy a hablar ahora de, último tema mío, luego hablará la ingeniera eh, Daimet Moreno de procesos, voy a explicar ahora un concepto de, que ustedes tal vez conozcan y conozcan muy bien, que se llama OKR, Objetivos y Resultados Clave. Esto es vital para un consultor, esto es vital en una empresa, en una organización pública, en una organización privada. Miren un ejemplo. Yo tengo una visión, a los próximos tres años dice, quiero lograr el liderazgo en la región. Y tengo un objetivo, aumentar la venta un 20% para el 2021. Tengo un plan de acción, elaborar un plan, y tengo un POA donde hay actividades y tareas. Esto es lo típico, esto es lo tradicional, tengo un país, tengo un POA, pero esto no, ya no funciona. ¿Por qué? Porque este plan estratégico de 1 a tres o 1 a cinco años no tiene agilidad, es lento. No sirve analizar en diciembre lo que pasó en enero. No sirve analizar en diciembre lo que pasó en febrero o en marzo o en abril. No hay agilidad. ¿Quién se acuerda lo que pasó en enero en el mes de diciembre? Ya pasó mucho tiempo, como con los indicadores. Entonces, nace el OKR, adelante, para aportar la solución. A, a, a, a estas actividades y tareas viene un camino mejor. Y el camino mejor es trabajar con el Spring. Los Spring son ciclos cortos de planificación. Quienes conocen el Scrum saben de lo que estoy hablando. Por ejemplo, subdivido en cuatro trimestres. Por ejemplo, este trimestre me comprometo a extender la presencia de la marca en la región y los resultados claves que quiero lograr, obtener la difusión de marca de uno a tres medios, aumentar el número de seguidores en redes sociales, etc. Si yo este trimestre, primer string, lo logro, y si logro el segundo string, y logro el tercer string, y logro el cuarto string, logré el objetivo anual, pero es más fácil controlar por trimestre que controlar anualmente. Adelante. Entonces, OKR permite lograr esto. Miren, este es mi objetivo. Les voy a compartir algo mío. Mi objetivo en mi plan estratégico dice: para el año 2025 seremos líderes en la venta de software de gestión en la nube. El objetivo, este trimestre, nuestros usuarios demo. Estarán encantados de usar el software alerta gerencial, por lo cual a ellos les va a encantar convertirse en clientes y nos van a recomendar a sus amigos. ¿Con qué resultados claves estamos trabajando en alerta gerencial? Primero, resultado clave uno, la puntuación de usabilidad de nuestro software subirá de 6 que fue el resultado de la última encuesta, a 9. La cantidad de amigos que nos recomiendan los clientes que prueban el DEMO va a aumentar un 10%. Y nuestro eh, y en índice de lealtad y satisfacción del cliente va a aumentar, está bastante alto, de 8 a 9 puntos. Ve qué simple que es cómo funciona. Es subdividir un objetivo anual en cuatro trimestres. Adelante. Esto es OKR. Y miren cómo se complementa en un plan estratégico tengo la visión, tengo los objetivos anuales y luego tengo los objetivos trimestrales que ejecuto con OKR. Luego vienen los resultados claves y los planes de acción para cada resultado clave. Adelante. Este ejemplo lo tomé de Estados Unidos y me gustó mucho. Miren, acá tenemos un equipo de fútbol americano y tiene un dueño, tiene un propietario. El, el, el gerente general quiere generar dinero para el dueño. ¿Cómo lo va a lograr? Ganando la Super Bowl y llenando el estadio. Entonces, el OKR se pone en marcha y el entrenador dice, jefe, yo me hago cargo de ganar la Super Bowl. Y el gerente del equipo dice, jefe, yo me hago cargo de llenar el estadio al 88%, con lo cual va a entrar mucho dinero. Entonces, adelante. Fíjate, esta es la transparencia que traje de esa página americana, cómo... El gerente general tiene dos objetivos anuales y cómo se van desplegando en la organización para lograr esos objetivos a través de sprint trimestrales. Adelante. ¿Te imaginas el poder del OKR en tu empresa? Si tú ya tienes un plan estratégico que no tiene agilidad, imagínate cómo podemos en un mes, en dos meses, darle poder y cambiar el estilo de ejecución. El OKR es el eslabón que une el plan estratégico con la ejecución estratégica. Amigos, he desarrollado otro software, que es el OKR simplificado. Está en Excel, no tiene password. Y este software, que yo lo entrego en las formaciones, ayuda a simplificar en la incorporación de OKR lo hace muy sencillo muy fácil para agarrar un plan estratégico y ejecutarlo rápidamente bueno llegando al final de mi presentación quiero contarles que tengo un programa de actualización profesional entrenamiento y coaching de acompañamiento que lo hago por zoom una vez por semana durante dos horas donde eh, el que quiera ser estratega profesional y consultor de clase mundial, bueno, va a estudiar Week Signal, Balance Corker, FODA Matemático, OKR, redacción de indicadores objetivos con la fórmula de Harvard y la sincronización de objetivos estratégicos con los operativos. Esto diferencia al consultor porque es lo que no hacen otros consultores. Amigos... Si esta conferencia les interesó y fue de su agrado, a mí me gusta compartir conocimiento. Si ustedes quieren que yo repita esta conferencia en una universidad por Zoom o la repita eh, en alguna eh, cámara de comercio o en alguna industria, eh, solo se contactan conmigo. Hoy a la mañana un colega que está presente en esta conferencia me dijo que él eh, tiene a su cargo eh, maestrías en tres universidades y que va ahora justamente a organizar la próxima conferencia que vamos a brindar en esta universidad. Así que yo con mucho gusto comparto estos conocimientos eh, con colegas de distintas universidades, cámaras, industrias, etc. Si hay interés, se contactan conmigo. Adelante. Adelante. Bueno, amigos, llegó el momento que presente a la ingeniera Dainet Moreno. Ella tuvo a su cargo toda la experiencia de la gestión de procesos de la Municipalidad de Mbato y voy a invitarla a que ella continúe y haga su presentación. Adelante, ingeniera, por favor. Buenas noches, gracias por el pase, profesor. Bien, eh... Como menciona eh, el profesor Mario, luego de todo este proceso de planeación estratégica con la Municipalidad de Ambato, iniciamos el proyecto de lo que era el modelamiento de la gestión por procesos, ¿sí? Antes de entrar en nuestra experiencia con relación al desarrollo de, de, de este modelo, me gustaría aterrizar brevemente el concepto de lo que es gestionar por procesos y básicamente gestionar una organización por procesos es dirigir y controlar a esta organización mediante un conjunto de actividades con lógica de transformación. Es decir, hay elementos de entrada que se transforman y obtenemos finalmente elementos de salidas. Entonces, eh, hablamos de que se trata básicamente en lograr los objetivos organizacionales a través de la efectividad de sus procesos. Eh, este proyecto fue muy enriquecedor porque fíjense ustedes que luego de pasear y habilitar y diseñar y desarrollar todo lo que fue el plan estratégico institucional hasta la consolidación del plan operativo anual, ellos querían entender cómo se encontraban para... Eh, digamos, lograr estos objetivos a través de la efectividad de sus procesos. Bien. Entonces, eh, los invito a internalizar la siguiente pregunta antes de comenzar. ¿Se encuentra su organización preparada para iniciar una gestión por procesos? Internalicen la pregunta. Eh, ¿Nos encontramos preparados para iniciar una gestión por procesos? Bien, si la respuesta inmediata que ustedes tienen es un sí, les eh, pido que sean sinceros internamente y visualicen si ustedes lograron identificar de una manera muy sencilla aspectos como el direccionamiento estratégico institucional, la definición de sus procesos, que ustedes tienen un mapa de procesos que es conforme a, a la alta dirección y a toda la organización en general. Entonces, fíjense que eso, esos tres aspectos o esas tres bases eh, mínimas son necesarias para que se pueda considerar que una institución, una organización, una empresa, sea pública o privada, en fin, esté preparada para hablar de gestión por procesos. ¿Bien? Si su respuesta, al, por el contrario, fue no o parcialmente, entonces ya es vital que ustedes eh, sinceren que requieren la realización de una evaluación o un diagnóstico para conocer entonces cuál es esa brecha, cuáles son eh, esos, esos huecos que les separa a ustedes eh, o, o que dista para que ustedes puedan considerar entonces que su organización maneja y mantiene una gestión óptima por procesos. Entonces, digamos que así iniciamos eh, este recorrido y este viaje eh, de asesoramiento a la Municipalidad de Ambato. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cómo iniciamos? O sea, ¿cómo se inicia esto? Ya tenemos el plan estratégico institucional. ¿Qué viene ahora? ¿Hacemos el mapa de procesos? Eh, es lo que normalmente cuando estamos iniciando una evaluación de este tipo, los clientes preguntan, bueno, si ya tenemos objetivos estratégicos, tenemos misión, visión, valores, eh, vamos a hacer ya el mapa. La respuesta, eh, estimados colegas, es no. No se inicia inmediatamente el mapa de procesos. ¿Por qué? porque lo primero que se debe hacer es comprender a la organización con toda la información que se tiene, seguidamente hacer actividades de adecuación de todos estos procesos. Después de ello es que vamos a hablar de validaciones, de mapa de procesos, y ya a partir de allí deben de establecer un modelo metodológico que les permita a ustedes establecer finalmente lo que sería la administración del sistema que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Bien? Cuando les hablo de comprender la organización, fíjense que acá les resumo unos, eh, unas bases o unos pilares que se derivan de este importante aspecto que es comprender la organización y a qué me refiero. Me refiero a que debe tenerse internalizada la misión, la visión, los valores, los objetivos, eh, los productos que ustedes desarrollan, los servicios. Entonces, el comprender la organización desde el aspecto de direccionamiento estratégico no es nada más dejarlo a un nivel gerencial alto, es llevarlo a las bandas gerenciales medias, bajas, hasta los equipos operativos. Bien, el segundo pilar que se deriva de comprender la organización es eh, realmente eh, validar si ustedes conocen las partes interesadas. Eh, esta palabra tal vez la hayan escuchado algunos de ustedes cuando se manejan sistemas de gestión bajo estándares internacionales como la ISO. Y es una, eh, digamos, de, las, de los aspectos más débiles o de los aspectos débiles que siempre suelo visualizar en las organizaciones. Las partes interesadas son medulares. ¿Por qué son medulares? Estamos hablando de los usuarios internos y externos. Estamos hablando de sus ciudadanos, estamos hablando de las entidades, de los proveedores, de todo aquel actor que esté relacionado con los productos y o con la prestación de servicios de su organización. Entonces, hay que conocer estas partes interesadas. Las partes interesadas forman pilar fundamental de lo que es la organización. Y por último, eh, las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. Entonces, si ustedes conocen bien quiénes son sus usuarios internos, sus, sus usuarios externos, tienen además que conocer y aprovechar todo lo que trae consigo el reconocer las necesidades y expectativas que tienen estos actores claves. Bien, entonces, eh, les hablé que otra característica medular para poder hablar de gestión por procesos viene dada por la adecuación de estos procesos como tal. Entonces, eh, a su derecha en este dispositivo, ustedes pueden visualizar, digamos, los tres, los tres o las tres clasificaciones más comunes que se conocen para lo que son eh, la, la adecuación de procesos. Estamos hablando de procesos estratégicos que son aquellos que gestionan todo lo que tiene que ver con el direccionamiento, cómo dirigir la organización, sus objetivos, la toma de decisiones. Allí entran todos, eh, esos, todos esos departamentos o todas esas unidades eh, que promueven lo que sería el direccionamiento eh, organizacional. En segundo en segunda parte, estamos visualizando lo que serían los procesos operativos. Acá entran aquellas direcciones, unidades o áreas que transforman y materializan todos los, los productos o la prestación de servicios que ofrece la organización. Y por último, ustedes encontrarán lo que serían los procesos de soporte. Dentro de procesos de soporte entran todas estas direcciones, unidades o áreas que se encargan de brindar apoyo, eh, de brindar recursos a todos los procesos anteriores y a su vez tratar de eh, validar o satisfacer las necesidades y expectativas de eh, las partes internas. Eh, estos procesos estratégicos son también conocidos como... Eh, eh, gubernamentales, eh, mandatorios, los operativos son conocidos como los sustantivos o los agregadores de valor, y los procesos de soporte, conocidos también como procesos de apoyo o procesos adjetivos. Entonces, eh, una vez que ya eh, como lo vimos anteriormente, se conoce a la organización, hay que establecer que todos los procesos se encuentren adecuados. Y cuando hablo de esta adecuación, me refiero a que dentro de cada uno de ellos estén descritas y señaladas esas direcciones, esas eh, unidades que se encargan y son motores de modelar lo que acá ustedes acaban de visualizar. Luego que entonces hemos hecho este recorrido, conocemos la organización, hemos adecuado a todas nuestras direcciones, unidades y áreas en función de los procesos a los que realmente corresponden, es cuando se puede iniciar la validación de un mapa de procesos. ¿sí? Eh, cuando hablamos entonces del mapa de procesos, eh, surgen digamos, algunas actividades medulares como son la conformidad de estos. ¿Ya? Esta conformidad viene dada por parte de los líderes, de los equipos, de las áreas de, de los procesos establecidos. Tenemos una actividad medular que sería ya el compromiso de la alta dirección y esta se da obviamente por parte de, los, eh, eh, de, de la alta dirección, estos líderes, estos gerentes de, de alto nivel. Eh, para poder obtener entonces su consenso y el compromiso en la adecuación de lo que va a ser el sistema de gestión por procesos. Y ya allí, eh, digamos, y, y les he sintetizado que pudiéramos entonces accionar lo que se refiere a la implementación de estos procesos. Ya el proceso de implementación, digamos, que es bastante operativo, ya esto lo lidera, digamos, los equipos delegados, eh, o los equipos que se han delegado como responsables para llevar adelante esta gestión. Entonces, fíjense ustedes que se hizo todo este recorrido. Eh, iniciamos, les voy a, a recapitular brevemente, con una evaluación, un autodiagnóstico que nos permitió establecer cuáles eran esas brechas eh, que existían entre lo que se tiene y lo que se espera como gestión por procesos. Eh, luego entonces se les explica que viene todo este sistema que es de conocer la organización eh, para conocer la organización tienes pay, tienes objetivos, tienes valores todo ese recorrido que, que visualizaron ustedes hace unos minutos seguido eh, la adecuación de estos procesos y luego de la adecuación si sí podemos hablar ya del eh, conocido o muy mencionado mapa de los procesos Ahora tenemos, ¿cómo definir entonces la metodología de implementación? Porque una vez que ya se cuenta con la aprobación por la dirección para hacer la adecuación del sistema de gestión, hay que definir la metodología de implementación. Entonces, ¿cuál metodología implementar? Les digo que esto obviamente va a depender del tipo de organización. Va a depender de las normativas técnicas reglamentarias que tenga esa organización. Va a depender de la disponibilidad de recursos, del tiempo que ustedes tengan o que se hayan eh, fijado para alcanzar y modelar un sistema de gestión por procesos. Entonces, acá es vital atender los resultados del diagnóstico de las brechas eh, para poder entonces, digamos, accionar cuál es la metodología que realmente se adapta a las necesidades de la organización. Eh, esto que está acá es, digamos, una, son las bases de una formulación que les voy a dejar, digamos, eh, de conocimiento a ustedes que me ha funcionado. Eh, luego de mi experiencia, digamos, analizando y, y auditando eh, muchas organizaciones en temas de gestión por procesos, y ustedes van a encontrar acá o están visualizando tres grandes bloques. El primero está referido a métodos. Cuando hablamos de métodos, eh, me refiero a que eh, debe existir, para poder hablar de, o para, para saber que tienen todos los ingredientes necesarios, por así decirlo, para poder desplegar un sistema de gestión, tienen ustedes que cumplir al menos con esto que está definido en esta columna de métodos. Hablamos de caracterizar procesos y que estos estén adecuados al mapa. Validar la estructura organizacional, deben contar con definición de roles y responsabilidades, eh, deben tener un modelo de diseño de procedimientos, instructivos, registros, eh, deben conducir eh, procesos de evaluación del desempeño de los logros de los objetivos, es decir, mediciones, y deben contar con herramientas de mejora continua. Fíjense ustedes todos los ingredientes de este pilar que se llama métodos. Eh, nos vamos entonces ahora a personas que deben tener esa organización para poder seguir autoconsiderándose, que se encuentra apta para gestionar por procesos, eh, las personas. Entonces, deben contar con compromiso de la alta dirección, es uno de los ingredientes más importantes, eh, Debe contar con liderazgo en mandos medios, eh, los equipos deben estar integrados, se debe de manejar una cultura organizacional que promueva la, la, la mejora continua y eh, aceptación eh, para, lo que sea la, para lo que sería la transformación organizacional. Entonces eso ustedes lo van a encontrar dentro del pilar personas. Entonces, fíjense, tenemos métodos, tenemos personas y vamos a ver ahora qué se requiere cuando hablamos de recursos o cuando yo les expongo que recursos es otro de los pilares que, con los que deben ustedes contar. Básicamente me refiero a tecnología, tecnología a los software que ustedes eh, deben de tener adquiridas licencias o como venga, para lo que es el modelamiento de estos procesos, vicio, visaje, eh, mini para lo que es el proceso, de, para el proceso de, la, de las mediciones y control de sus procesos internos, materiales de equipo, eh, el, los fondos para desarrollar las competencias y capacitaciones de su, de su, de su recurso humano, del talento humano, y tiempo. Entonces, fíjense ustedes que con este ABC, eh, lo que les, eh, les traigo o, eh, para que ustedes autoanalicen de una manera muy rápida cómo están ustedes en sus organizaciones, es esta fórmula para el autorreconocimiento de la gestión de procesos. Entonces, fíjense cómo se compone. Eh, estamos hablando de métodos, ya acabamos de visualizar todo lo que incurre en métodos, más todo lo que deben ustedes considerar para lo que es personas más todo lo que visualizamos que eh, está eh, en recursos, todo esto sobre la base del direccionamiento estratégico y solo así podemos hablar entonces de gestión por procesos. ¿Bien? Entonces, eh, gestión por procesos, ya sintetizando un poco, eh, entonces sabemos que está enfocada en conseguir la mejora continua a través de eh, procesos que están fielmente alineados con la estrategia organizacional. Entonces, tendríamos que todos estos, todos estos procesos, junto con la estrategia, son dinámicos, por lo tanto, siempre va a existir agilidad. Ustedes van a estar en preparación y atención para hacer frente a los cambios del entorno. Una experiencia memorable que tengo de este trabajo de acompañamiento en lo que fue el modelamiento y la fase de, de, de autodiagnosticar y ver cómo estaban ellos para la implementación del sistema. Eh, esta experiencia era que ellos, me, ellos mencionaban que uno de sus retos eh, era el cambio de administración. Ustedes saben que dentro de este tipo de instituciones la administración está estipulada por un periodo de cuatro años. Ellos sentían que cuando cambiaban estos roles era como una vuelta a cero. Entonces, eso es así, sí, solo si sí, no tienen un modelo de gestión por procesos implementados. Si el modelo de gestión ya está definido, está integrado, se compone de varias normativas o como bien, como bien ellos requieran eh, establecer su, su metodología, así vengan tres administraciones en un periodo menor de, de cuatro años, el sistema tiene que mantenerse. Me explico. Siempre va a ser ágil, siempre va a estar en, en actualización, eh, pero no tiene por qué percibirse o darse, digamos, esa mala experiencia de que cuando cambiaron de administración sienten que vuelven a conteo cero. Eh, acá a la derecha brevemente les resumo una, eh, una cartilla muy significativa de esta diferencia de lo que era la administración por funciones y lo que es ahora la administración por procesos. Eh, en la administración por funciones la comunicación era verbal, mientras que por procesos esta comunicación se mantiene, eh, digamos, en un aspecto horizontal porque recuerden que los procesos van a ser, digamos, los protagonistas de, del que se logren los objetivos organizacionales. Tenemos que en una administración por funciones, el trabajo era por departamentos, o sea, muy a nivel jerárquico, mientras que en administración por procesos se promueve el trabajo integral y colaborativo. Cuando la administración es por funciones, hablamos por silos, o sea, el trabajo es por silos, por islas separadas, como de forma individual. Mientras que por procesos, el mandante realmente va a hacer el trabajo en equipo. Eh, cuando se manejaban estas funciones, esta administración por funciones, las personas eran el problema. O sea, había un culpable y tenía que buscar la cabeza de esa persona. Hoy día, en lo que son las administraciones por procesos, el problema realmente está en el proceso. Ese proceso es el que hay que revisar, ver si es un tema de entrada, si es un tema de la, de, de la transformación, si es un tema del soporte que se le está brindando a ese, a ese proceso. ¿ya? Cuando hablamos entonces de administración por funciones, las personas eran sujetas de evaluación, mientras que en una gestión por proceso lo que se busca es que las personas sean eh, evaluadas a través de indicadores de desempeño o de objetivos claves y de resultados, es decir, se mide la gestión. Eh, cuando hablamos o se hablaba de funciones eh, de administración por funciones, los errores ocurrían y se corregían luego. En la gestión por procesos no, se trabaja en la prevención, no en la reacción, no es estar como un bombero apagando fuego, es hacer unas evaluaciones previas, ser preventivos. Bien, eh, tenemos que, cuando se administraba por funciones, eh, el objetivo principal era siempre como que satisfacer al jefe. Eh, yo hago esto porque tengo que satisfacer a mi jefe. En una real administración por procesos se trabaja, es en orientación al cliente, en satisfacer al cliente, al usuario, en satisfacer a sus partes interesadas. Y cuando se hablaba entonces por eh, administración por funciones, recuerden que esto se también se enfocaba mucho en controlar a los empleados. Eh, mientras que en una administración por procesos, realmente lo que se busca es eh, metodologías que permitan que estos procesos se orienten al desarrollo y a la mejora continua de la organización. Entonces, fíjense ustedes eh, que sigo acá pues, presentándoles y mostrándoles a ustedes para qué finalmente entonces una gestión por procesos. Eh, y básicamente es que esta gestión por proceso son y representan todo ese conjunto de acciones. Todos esos procedimientos que ustedes puedan tener en su organización, todas esas herramientas de trabajo eh, que van a tener finalmente como objetivo evitar posibles errores o desviaciones en estos procesos medulares de valor agregado de transformación y finalmente evitar que se genere eh, un defecto en su producto o que la prestación de servicio no sea la adecuada y que esa parte interesada no quede satisfecha. Entonces, cuando me dicen, y finalmente, ¿por qué realmente se gestiona por procesos? Y pues mi respuesta es clave. Es que la calidad es el mejor plan de negocio que ustedes puedan tener. Y cuando se gestiona por procesos, se está gestionando la calidad. ¿De acuerdo? Entonces, acá es, es donde yo les hago a ustedes la, digamos, el, el, la, la relación de cómo se conjuga esto de gestión con, de gestión por procesos con lo que es la calidad y básicamente es que eh, un sistema de gestión de la calidad recoge normas recoge estándares que deben cumplirse eh, tal como lo establece por ejemplo el, el conjunto de las normas 9000 eh, de las normas ISO eh, que si no conocen pues eh, la ISO es la organización internacional para la estandarización Estamos hablando de que hoy día se disponen más de 22 mil normas de diferentes ámbitos para administrar la calidad, para administrar riesgo, para administrar la seguridad industrial, para administrar temas de ambiente, o lo que ustedes se puedan imaginar, ¿ya? Pero de qué se ocupa realmente es de certificar o de calificar que su organización cuenta con un sistema de la calidad conforme a los estándares que... Eh, se están utilizando o que se tienen contempladas en esa organización. Entonces, allí es donde yo eh, me permito hacerles a ustedes que, que identifiquen rápidamente cómo todo esto se relaciona. En cuanto, perdón, en cuanto a la experiencia con la Municipalidad de Ambato, fue súper eh, interesante porque estamos hablando de que se suscitó una armonización en lo que era la integración de diferentes modelos de gestión. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tenían unos reglamentos específicos, tenían normativas técnicas vigentes con las cuales les regulan y todo esto orquestaba de una manera perfecta, por ejemplo, con eh, sistemas de gestión tipo ISO. En, en el caso de la experiencia de Ambato también fue muy enriquecedor ver cómo el, el señor alcalde, tenía fiel compromiso en implementar la 18091, que es una normativa eh, para aplicar el sistema de gestión de la calidad, pero en gobiernos locales. Entonces, todo esto se integra de una manera perfecta, eh, sin sesgos, sin, sesgo, sin discrepancias, eh, eh, es una orquesta eh, en perfecta melodía, ¿bien?, eh, digamos que esta fue, una de, esta fue una de las experiencias más enriquecedoras con en la municipalidad, ver esa integración de todos estos sistemas de una manera muy eh, alineada. Entonces, eh, ya para cerrar, eh, las ventajas de un enfoque eh, basado en procesos se los muestro en esta diapositiva. ¿Y qué ventajas tiene para cualquier organización? Fíjese ustedes que el profesor de una cátedra de, de todo lo que es, digamos, la planeación estratégica, la evolución de todo lo que han sido estos temas de, de utilizar FODA en PEI, cuando realmente pudieran ustedes obtener un mayor provecho solo implementándoles en, en un POA y estableciendo nuevas herramientas como las Wix signal en lo que es la, eh, la planificación estratégica como tal, y esta diapositiva pues básicamente resume en, en el mismo orden de ideas lo que ustedes obtendrían al mantener o al, o al implementar un sistema de gestión por procesos. Tenemos sinergia entre los diferentes equipos de trabajo. Esto está más que comprobado. Estas normas ISO, por ejemplo, datan de 1947. No es que esto se esté implementando de, de hace cinco años para acá. Eh, tenemos el aprovechamiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Imagínense usted que ustedes puedan rescatar de, de sus partes interesadas esas necesidades y expectativas para transformar realmente el modelamiento de sus procesos y que ustedes puedan brindar y entregar los servicios que ellos realmente están esperando, ¿sí? Eh, permite, eh, un sistema de gestión por procesos permite la estandarización de actividades, eh, todo va digamos a, a visualizarse de la misma manera, eh, se establece la correcta toma de decisiones basada en el logro de los objetivos, hablamos de mejoramiento continuo, así como también hablamos y fui, fui testigo de, lo que, de, de esta última que es la integración de diversos sistemas de gestión, y finalmente, si ustedes así lo, lo desean o es un objetivo que se tracen para su organización, obtener algún tipo de reconocimiento internacional. Entonces, bien, eh, con esto yo, digamos, cierro mi, mi experiencia en lo que fue eh, el, el trabajo de consultoría, en lo que fue el, el modelamiento o las, las bases para el, model, el modelamiento del sistema de gestión de AMBATO. Eh, yo me especializo y brindo soporte en todo lo que sea sistemas integrados de gestión, sean de calidad, seguridad medio ambiente, porque ahora se habla de sistemas integrados. Ustedes pueden administrar tanto la calidad, la, calidad, eh, la seguridad y el ambiente de manera paralela. Eh, auditorías internas de sistemas de gestión, modelos de implementación ISO 9001 y cualquier otro modelo. Basta con que ustedes establezcan cuál es la normativa técnica de interés eh, y pues eh, también ofrezco este, este tipo de, de soporte. Así como el modelamiento de procesos bajo connotación BPMN, ya esto es para lo que es la normalización y estandarización de esa forma de trabajo, lo que les facilita a ustedes un brinco ya lo que sería la automatización de sus procesos y para ello contamos con el aliado eh, de, de mtv Club BPM del Ecuador. Entonces esta es toda la experiencia que he traído para ustedes en continuidad a lo que ya el profesor Mario mencionó y pues hasta acá llego. <ríe> profesor, tiene la palabra. No sé si tiene el micrófono en, en silencio porque no le escucho. Sí, profesor, tiene el, el micrófono silenciado. Ya puede habilitarle. Permite. Ahora ya. sí. Okay. Bueno, amigos, tienen la conferencia grabada. Con mucho gusto se las quiero compartir. Eh, los que quieran recibirla, por favor, en el chat, me colocan el nombre completo de ustedes, así lo busco en el listado, por su después email y demás, y el país al que corresponden, al que pertenecen. O sea, nombre completo y el país. Y si quieren, por favor, una evaluación de qué les pareció los dos temas que hemos presentado, el PEN, plan, el plan Estratégico Matemático, y eh, Gestión de Proceso. Entonces, nombre completo, país, y si quieren, un comentario de qué les pareció la presentación. Todos, me comprometo, todos los que lo hagan reciben el lunes la conferencia grabada. Muchas gracias, buenas noches y por favor los que quieran la conferencia, nombre, país y un comentario de qué les pareció. Muchas gracias. Vamos a mantener abierto el chat para que por favor entonces eh, procedan los que requieren información o bien como menciona el profesor, hacer cualquier comentario. Eh, voy a mantener abierto la sesión unos minutitos más para que ustedes procedan por allí a, a expresar lo que requieren, sus datos y, y cualquier pregunta que ustedes tengan que sería respondida más adelante.